Bueno, pues yo creo que una de las cosas que más le llamó a la gente la atención o que más nos preguntaron el día de la inauguración era cómo, cómo había nacido esto, que, cómo había surgido, de dónde venía este proyecto. Sí, bueno, a ver, es curioso porque, bueno, curioso tampoco, eh, básicamente pues el yo ser de Alcublas facilitó pues bastante las cosas, este proceso, este proyecto de investigación en el que bueno, pues eh, al conocer de la gente que que has convivido durante muchos años desde que eres pequeño eh, y saber que has, pues, has estado en todos los fregados básicamente de, del pueblo de, de, de todas las fiestas y, y bueno, pues la gente al final eh, le preguntas si, oye, me dejas tal prenda y, y la verdad es que confía en ti bastante Yo me acuerdo el primer día cuando, cuando viniste al grupo y nos conocimos ahí todos y comentaste las piezas que tenías y sacaste aquel justillo, el chaleco, que para nosotros eran prendas que no estábamos acostumbradas a verlas, y la verdad que nos hemos enseguida la atención a todos, yo creo, y enseguida surgió, surgió la idea de, de catalogarlas y de documentarlas, enseguida las, las trajistas las pudimos ver todos allí, y bueno, luego yo creo que fue decir, nos picó el gusanillo y decir, ostras, pero de esto hay más, o sea, esto se puede ver, se puede tocar. Bueno, yo en mi caso realmente... Eh, al haber convivido desde pequeño con este tipo de prendas, pues a ver, yo sí, sí que es verdad que le he dado ese valor que, que le damos ahora, pero no sé hasta qué punto se lo daba antes. Digamos que al, al entrar en este mundo de, de, de la investigación, de la indumentaria, bueno, pues aprendes a darle incluso más, más valor del que, del que le dabas de, de base. El pueblo, la verdad, que se ha volcado con nosotros. Desde el primer momento, todo el mundo se ha prestado en colaborar, nos han abierto sus casas. Hemos estado ahí un montón de horas fotografiando, documentando, moviéndole las cosas de sitio para, para poder hacer las fotos, abriendo los arcones, preparando las prendas. Y yo creo que en ningún momento, nunca nadie nos puso una mala cara. Incluso si hemos tenido que volver a fotografiar algo. Sido... O a, a pedirlo porque lo necesitamos para la exposición o para lo que sea, siempre nos han tratado fenomenal. Y yo creo que, que ese sentimiento, todo el equipo que hemos participado en, en el proyecto lo, lo hemos compartido y es con lo que nos quedamos, ¿no? Aparte de con lo que aprendes y, y lo, lo interesante que son esas piezas, es con esa manera de, de transmitir, de, de conservarlo, esa estima por el, por el patrimonio a fin de cuentas. Sí, yo bueno, creo yo, creo, que... yo creo que ha quedado bastante bien recogido en, en el trabajo que hemos hecho todo el equipo de, de catalogación y, y de estudio de este este proyecto. Sí, porque muchas veces la gente nos ve a nosotros, que somos lo, los comisarios de la exposición o los autores del catálogo, pero no son conscientes de que es un trabajo de mucha gente detrás. Eh, el Por equipo supuesto. de catalogación somos seis o siete personas que hemos subido un montón de veces al cublas a catalogar las piezas, a documentarlas. Unos se encargaban de fotografiar, otros de medir. Y bueno, el, el trabajo conjunto yo creo que, que se nota, que queda ahí plasmado y que es algo que, que conservamos. Luego también eh, creo que o sea, el, el equipo no, no, no se corta ahí, o sea, trasciende mucho más de, del equipo que hemos ido sí. fin de semana tras fin de semana al pueblo a ver estas, estas piezas. Sino, bueno, pues con, eh, tenemos un claro ejemplo con, con el estudio Spirelius, que, bueno, al final es el que el que ha echado horas y horas y horas de trabajo, editando fotos... La ed verdad que sí. Yo no maquetando... sé si hemos pasado más tiempo en Alcublas o en <ríe> el estudio de Spirelius. No sé si se podría medir en pero, minutos. Pero la verdad que sí. Ellos enseguida captaron... Habíamos trabajado antes con ellos en otros proyectos sí. y, y la complicidad era muy importante a la hora de hacer este trabajo y siempre supieron captar aquello que nosotros queríamos mostrar, o no, mira, de estas prendas hay muchas, no se pueden sacar tantos postillos No, mira, es que tienen que salir estos custillos. Y yo creo que ellos enseguida captaban la idea que nosotros teníamos, lo que era importante, lo que no, el sentimiento que le queríamos dar, y eso enseguida, fue muy fácil trabajarlo con ellos. Yo creo que otra de las, de las cosas que hemos aprendido en este proyecto ya no es simplemente las prendas, ver prendas, sino también la, la, parte, la parte etimológica, el, la, las palabras, el cómo sí. se referencian, el, que la gente aún conservaba en su vocabulario la denominación de las prendas. Es muy curioso, ¿eh? O como nosotros podíamos decir, mira, esto es un zagalejo, y te corregían. No, esto es un sayalejo, porque mi abuela lo decía así. O esto, ¿sabes? La gente conservaba eso, es muy curioso también el tema de la basquiña. Bueno, pues la gente te sacaba un traje, te sacaba la falda y te decía, mira, esto es una basquiña. Y bueno, pues nosotros lo, lo referenciábamos así. Pero es interesante cuando luego estudias la documentación antigua, como en los protocolos que hemos consultado de 1760 y 1761, la palabra basquiña ya se, ya se encontraba ya en sé, el habla claro, de los arcublanos. Es algo que ha permanecido durante pues, cerca de 200 años. Yo creo que años. eso es una parte fundamental de este trabajo también, porque es la sí, parte material de la indumentaria, y eso en el se ha conservado. Se han conservado las prendas, se han conservado esa estima por ellas, y han conservado eh, su, su etimología, y, y es lo que nos han transmitido, y eso es lo que nosotros podemos mostrar, Aparte de enseñar unas prendas, porque así no tendría ningún sentido hacer una exposición, sino que yo creo que lo que nosotros hemos querido reflejar y en el trabajo en general es eso, ese sentimiento, esa continuación y bueno, yo creo que queda muy bien sí. reflejado. Sí, has, has nombrado el, los protocolos de, de Antonio Domingo y, y bueno, esa sería una de las vertientes que hemos utilizado como para para investigar y tener pues más fundamentado todo este trabajo. Pues sí, porque es que como cuando llegabas a la casa y le preguntabas, oye, para parte de la, de la ropa no tienes fotos y te decían, por pues mí así aquí tengo una caja, voy a buscar. Y entonces pues te abrían la caja y empezaban a salir fotos, pues unas más modernas, unas más antiguas y empezabas a ver imágenes pues como esta. Analizando. Que tienes aquí al matrimonio con ella vestida con la de basquiña, él con su blusa. Y entonces, bueno, pues puedes ver como esas prendas que nosotros tenemos en la mano, ¿quién las ha utilizado antes? ¿Cómo se colocaban? Porque te da mucha información. Pues sí, al final son muchos los, los documentos que, que tenemos. Entonces, eh, ese sentimiento de comunidad, esa, ese valor que se le da como pueblo, es lo que hace especial el caso de Alcublas en, en muchos sitios, o a familias sueltas, en otros lugares, pueden conservar piezas, pueden... Pero es que en Alcublas es una cosa general a todo el pueblo. Es, es muy interesante y la manera en la que se conserva. La gente tiene el arcón y nadie lo tiene descuidado, nadie ah. lo tiene abandonado. El arcón está perfectamente organizado. Lo que pesa más está sí, debajo, sí. lo otro está arriba. El lienzo, Y yo abajo, creo que esa sabanas. sensación de, de abrir el arcón cuando íbamos a las casas y te abrían el arcón y empezabas a ver primero las piezas de seda y decías, madre mía, y empezaba a salir un justillo salía un chaleco, luego ibas quitando eso y detrás salía otra capa. Pues igual salían eh, los calzones o salía... Faldas o puede salir cualquier tipo de. Al final de no, puedes, no puedes dejar de, de, de alucinar, digamos, entre comillas, porque bueno, a, aunque realmente hayas visto un, dos, tres, cuatro justillos, cinco justillos, a ver, es otro arcón y te siguen saliendo justillos, pero como a cada cual es. es... Es diferente, no con unas solo, piezas... no es solo con... lo que es la pieza, es el, por el sentimiento con el que la gente te lo está enseñando. Ahí tienes a la mujer siempre que está pendiente, el esparcón sí, sí. que te está sacando las piezas. Y, y esa, esa, de esa manera de, de sacar la pieza con ese cuidado, ese cariño que le dan... Mira, pues esto viene de la familia de mi marido, sí. esto porque bueno venía por las herencias y se juntaba en el mismo arco lo que acaban recibiendo, no, no lo tienen por separado. Y te van contando hasta donde yo recuerdo, hasta donde yo saben a quién pertenecía, cuándo se ha utilizado... Eh, pues todo, eh, toda esa explicación sí, que, estás, que estás viviendo a la vez con esa persona es algo que, que te llena y que te, que te ayuda a comprender la importancia que esas prendas tienen. Yo recuerdo que cuando empezamos el proyecto simplemente fue por, por la idea de empezar a catalogar unas pequeñas piezas, sí. como nos gustaba el tema, como, como asociación, y queríamos documentarlas. Fue simplemente un proyecto así, de, de, ver, de ver algunas cosas, de documentarlas, pero claro, es que fue tan grande la acogida que tuvo en el pueblo, fue, se corrió la voz, de unos a otros se fue diciendo, todo lo estás con más gente y a partir de ahí empezamos a ver a ver y el proyecto se fue ampliando, se fue ampliando, se fue ampliando. Quizás no, no, se podía, o sea, no podíamos llegar a, a pensar la magnitud que al final eh, no ha tenido. No teníamos ninguna pretensión, claro. cuando, empezamos a, cuando empezamos a documentar simplemente era eso, un trabajo de documentación de algunas pequeñas piezas que sabíamos que existían. Exacto. Y a partir de ahí, pues, cuando empezamos a, a documentar más y el proyecto se fue ampliando, es cuando barajamos la posibilidad de, oye, ¿por qué no hacemos una publicación? No, no por nada, simplemente por hacer llegar ese trabajo sí, a más gente. Porque nosotros por dejarlo... lo tenemos, pero bueno, si tú tienes unas prendas, las documentas, las tienes en tu casa y nadie las ve, ese trabajo pues... no sirve para nada. Lo interesante era compartir ese trabajo y que ese sentimiento que estamos experimentando nosotros pudiera llegar a mucha más gente. Y yo creo que en ese momento es cuando ya decidimos ponernos un poco más en serio, cuando eh, se fue perfeccionando el trabajo, confeccionamos unas fichas para hacer todo el trabajo igual, seguir una metodología que cumpliera pues, más o menos unas normas básicas a la hora de poder luego catalogar todo lo que íbamos viendo. Y bueno, cuando ya tuvimos esa idea clara y quisimos ofrecerla o ver qué podíamos hacer con ella, yo creo que desde el principio la gente nos ha apoyado. Total, hemos tenido apoyo, totalmente. hemos tenido siempre a Fermín, que Fermín siempre ha estado con nosotros, supervisando el sí. trabajo, comentándolo, revisando los textos, viendo las piezas. Yo creo que, que ese apoyo que hemos tenido por su parte ha sido fundamental. fundamental siempre y de desde otra más gente, enseguida cuando quisimos hacer este proyecto, pues ¿a dónde lo presentamos? ¿a dónde no? ¿a quién nos apoyará en esto? Pues me acuerdo que María José, la concejal de Requena, enseguida también nos, nos hizo un documento porque sabía el trabajo que habíamos hecho previamente allí en Requena y nos, nos apoyó con un escrito. La, la, la las que igual. Fuimos desde a principio... con principio... Y lo mismo, nos hizo, nos hizo otro documento para apoyarnos. En el Museo de, del Traje Popular en Morón del Mazar, en Soria. La, los, los chicos de la Diputación de se soportaron fenomenal, también, eh, como sabían, el trabajo que habíamos hecho con ellos colaborando. Sí, han estado, digamos, pues siguiendo el, el proceso que nosotros hemos estado llevando. Pues sí, pues con toda esa documentación que, que preparamos, el, la documentación del proyecto y todos esos apoyos, fue cuando se nos ocurrió venir aquí al Museo de Neurochía. <risa> y yo creo que desde el primer momento... Pero también nos recibieron... Eh, con los brazos abiertos desde sí, un principio. Enseguida y, en la primera reunión ya que tuvimos con Francis Marit y con Joan Segui, sí. el proyecto le, les o sea, pareció fenomenal. Decidieron apoyarnos en todo y yo creo que desde ese primer momento que ya era pues, más de un año hemos tenido siempre el apoyo de ellos en cualquier cosa. Y luego fue cuando surgió el tema de la exposición. Eso no sí, estaba ¿no? previsto. la exposición después eh, pues vino pues como consecuencia de podemos decir. Eh, también hay que hay que remarcar. Que por parte del museo hemos tenido toda clase de facilidades, eh, apoyo a la hora de montaje, de, de recogida de piezas. Bueno, pues es de agradecer también ese. Pues sí, porque al final eh, la exposición ha servido como un poco de escaparate a ese proyecto. Sí. Digamos que el proyecto fundamental ha sido el trabajo de investigación que hemos desarrollado en el más de dos años. Eso se, se recoge todo en una publicación y, bueno, yo creo que, que el trabajo que hemos hecho en esta publicación pues bueno, eh, contiene todas esas conclusiones que hemos tenido en el trabajo de campo contiene 700 fotografías de piezas que aún teníamos más pero Bueno, Bueno, también ha sido difícil una, una escoger las fotografías de esas piezas y bueno, la exposición a fin de cuentas simplemente es como un, un, un escaparate a, a este proyecto la gente a través de la exposición puede conocer que se ha hecho un trabajo de investigación en Publas, puede y ver puede algunas pequeñas piezas y sobre todo acceder al catálogo, que es donde realmente eh, se recoge ese trabajo, donde se puede ver la variedad de Yo piezas, la utilización, el porqué. Yo creo que eso es eh, fundamental. Enseguida la gente que colaboró en el proyecto lo compartió así con nosotros y ha sido fundamental. Bueno, pues eh, creo que el, como resumen general es que bueno pues ha quedado una exposición eh, preciosa, en un lugar magnífico como es el Museo Valencia de Etnología Yo creo que sí el, tanto el catálogo como la exposición recoge ya no solo las piezas que hay en Alcubla, sino lo que estábamos hablando, el sentimiento ese que hay en Alcubla sobre ese tipo de piezas y bueno, como esa gente que ha cuidado ese patrimonio durante tantos años, pasándolo de generación en generación pues cómo ha, ha colaborado con nosotros, lo ha compartido con nosotros y gracias a su generosidad y a su memoria ha sido posible este proyecto. Totalmente